Durante estos días, ¿tienes que ir a tu trabajo o realizar un desplazamiento autorizado? Si es así, por ti, por el resto, hazlo en bicicleta. De este modo, mantienes la distancia social de seguridad y cedes el transporte colectivo a quien más lo necesita. Revisa siempre tu bicicleta antes de salir. Como precaución, usa el trayecto más directo y limpia las zonas de contacto al llegar a tu destino. Además, moviéndote en bici mejoras tu estado físico y emocional, mientras que contribuyes a los bajos índices de contaminación en el aire y de ruido que hemos conseguido en estos días. Recuerda. La bicicleta es el medio de transporte de personas y mercancías más eficiente durante COVID-19. Ahora tienes la oportunidad de mejorar tus hábitos de movilidad. ¡Prepárate! La bici será una aliada en la movilidad del futuro.